I'm on my <coughs> <coughs> uh, uh, Guys I'm back I re recently come back Hola chicas Estoy drunk recién me sacaron de la anestesia My kids are here My husband Amo la Dios, Heavenly Father, me cuido. Acá estoy. <coughs> ah. <coughs> no sé qué tipo de anestesia me dieron, pero me tiene drogui. Uh, I love you, Tiffany's love. I'm, um, thank you for your praise. My kids are here. I'm back. Peace and vlog my husband my family i love you guys all um, i must be kind of clear They give this? me something this i feel it like over my husband is yeah my kids i love you we'll Buenos días, amigas. Esta es Tiffany from Tiffany blogs Buen domingo para todas. Acá estoy diciéndoles hello y saludando a todas aquellas bonitas que me han apoyado en Facebook y en Instagram, también en Snapchat. Gracias a todas las que también me siguen en mis redes sociales. Les agradezco. Voy a responderles, me voy a hacer el tiempo. Discúlpenme, amigas. He estado un poco... Eh, dolorida eh, quería aprovechar este videíto para decirles que no va a haber en vivo hoy por razones obvias me siento muy dolorida estoy bien estoy mejor solo que tengo que reposar mi cuerpo está dolido tengo, siento como que me pasó un camión por arriba Amigas, para todas aquellas que se han sumado, suscríbanse, las invito a suscribirse, sé que hay muchos de ustedes que me ven, pero no se suscriben, si te gusta lo que ves, por favor comenta aquí abajo, suscríbete, comenta y comparte, amigas, Coméntenme, déjenme saber... Lo que sienten, porque ustedes son muy importantes para mí, son mi segunda familia, no saben cuánto las extraño. Con algunas de ustedes ya comparto una relación en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, que es donde yo coloco las cosas que voy a vender ya tuve un pedido de tazas de una amiga hermosa que me contactó por facebook e instagram y este amiga para ti te dejo saber que en cuanto me recupere voy a ponerme a hacer tus tazas eh, tengo por recomendación médica que descansar dos semanas porque no puedo andar, y ya me he dado cuenta que no puedo andar para arriba y para abajo. Pero en cuanto me recupero, amiga, hago tus tazas y empiezo a grabar videíto. Amigas, eh, hoy no me he sentido bien y quiero responderle. Primero, saludar a todas las que me han apoyado y han orado por mí. Decirle que muchas gracias, lo he sentido, sus oraciones las he podido sentir, la paz que tuve en estos momentos y también comentarle uh, porque muchas de ustedes he estado leyendo sus comentarios que se los agradezco los comentarios amiga es la forma que yo tengo de saber quiénes son de conocerlas a muchas de ustedes que vienen siempre y comentan ya las siento como mi familia <coughs> es nuestra relación y amigas cuando quieran saber un poco más yo comento un poquito más en mi Instagram y en mi Facebook ahí es donde comento cosas un poco más personales donde me pueden contactar más personalmente las que quieran tener un poco más de información sobre mis tazas y las cosas que hago para vender el maquillaje que voy a estar empezando a vender amigas las que me han preguntado y por eso es la razón de este video, Coment Perdón. comentarles. Amigas, ¿de qué me operaron? Uh, yo tenía sangrados irregulares hace muchos años, empecé alrededor del, por ahí por el 2010. Y entonces tenía hemorragias muy grandes, entonces me hicieron un ultrasonido, y encontraron que tenía dos quistes en el ovario y, y derecho y también un tumor en la matriz. Entonces la cirugía fue para remover esos quistes y para sacar una biopsia del de tumor. Entonces está en observación y si, si hubiera células cancerígenas en el tumor, entonces yo en seis semanas tendría que volver a, al quirófano voy a ver a mi doctor esta semana que viene, o so mañana tengo que sacar una cita, yo les voy a ir informando qué, qué es lo que van pasando so ahorita fue remover unos quistes del ovario y tomar unas muestras con cirugía, es eh, eh, con cirugía, con anestesia general. Ahí habrán visto eh, la reacción que tuve a la anestesia. Parecía borracha, amigas, hablaba tontería. <risa> Fue muy gracioso para mi familia, para mí. Ay, me perdí. Fue como que perdí el control. Las voy a dejar, no voy a hacer este video muy corto porque no puedo respirar. Estoy con mi inhalador aquí porque me... <coughs> Me cuesta muchísimo respirar, necesito dormir y descansar. Eh, dentro de todo estoy bien, pero estoy. mi corazón, ustedes se acuerdan que me habían mandado un holter para monitorearlo, todavía sigue haciendo algunas locuras, pero obviamente al ponerme el Mirena, el Mirena es un dispositivo intrauterino que a la vez corta los sangrados, es un dispositivo para no embarazarse pero en mi caso lo están usando para aprovechar las propiedades que tiene de disminuir el sangrado para ver si esos sangrados que tengo se cortan de forma entonces el cambio hormonal en mi cuerpo que por motivos de la tiroides estaba descontrolado este... me está causando dolores de cabeza y me estoy sintiendo muy agotada, amigas. Eh, voy a seguir bajándoles videitos y estos cortos así para tenerlas informadas. Gracias a las que me siguen. Suscríbanse, comenten por favor y compartan. Yo siempre estoy leyendo sus comentarios y no puedo hacer video. Mantengámonos comunicadas. Las, las quiero mucho. Eh, les agradezco mucho y las voy a tener siempre informadas. Hoy domingo, por razones obvias, no voy a hacer el en vivo. Y quería avisarles porque ustedes merecen respeto y merecen que yo les deje saber. Eh, Tiffany está bien, un poco cansada, con dolor de cabeza. Me estoy adormecida, me estoy durmiendo, amigas. Las quiero mucho y solamente hice este videito para dejárselos saber para decirles que me sigan en facebook en instagram que ahí es donde yo coloco información a veces y contestarle responderle a aquellas amigas que me han preguntado de qué me operaron algunas de ustedes ya lo saben porque ya me siguen en mi facebook en mi instagram me conocen un poquito más ven mis videos, las nuevas que se están integrando les doy la bienvenida y les dejo saber eh, qué es lo que me está pasando y de qué me operaron, este, entonces voy a seguir dándoles más información, las quiero mucho amigas, tengan un feliz domingo, se me cuidan todas, ojo que anda la gripa, y este, acuéstense temprano, pórtense mal, <ríe> las quiero, muchas gracias, besitos, Tiffany.